El uso de las mascarillas continúa siendo un objeto de debate. Por el momento, se había recomendado el uso solo a las personas que estaban enfermas o a las personas que cuidaban de ellas. Sin embargo, ahora se sabe que las personas asintomáticas, o antes de presentar síntomas, también pueden transmitir el virus, lo cual complica la situación. Es posible que ante la duda el principio de precaución acabe imponiéndose y que se recomiende el uso general de mascarillas por lo menos en espacios públicos cerrados.